Bueno, buenos días, mi nombre es Eric, hoy es el comienzo entonces de una serie de videos que vamos a estar haciendo sobre la introducción a la fisiología del aparato digestivo. En estos videos vamos a ir viendo cada gran tema de lo que forma la parte de la fisiología de este aparato y la idea sería que sirva para ustedes como complemento para utilizar con el material bibliográfico y con lo que veamos en la cursada, así pueden de esta manera entonces entender mejor el tema y les es más rico para ustedes. Sería ideal que lleven estos videos medianamente vistos, así después de la cursada podemos ir charlando sobre los detalles de cada proceso e ir entrando un poquito más en lo más fino por ahí. Comenzamos entonces con el primero que es introductorio. Lo que vamos a ver son anatomía del sistema digestivo junto con la histología, que es meramente estructural y es un repaso para ustedes. Luego vamos a ver las funciones generales del tubo digestivo y entonces dejamos sentadas las bases para ir en cada video viendo cada una de estas. Comenzamos entonces con la anatomía del sistema digestivo, algo que ustedes ya conocen. Lo dividimos en dos partes, un tubo digestivo y las glándulas anexas asociadas a estas. Cuando hablamos de tubo digestivo, verdaderamente es un tubo, es un cilindro que tiene dos orificios. Uno es la boca, cuando nos vamos a referir a él como bucal o como cefálico. Y otro es el ano, que nos vamos a referir a él como anal o como caudal. El tubo comienza en la boca y es faringe, esófago luego el estómago, con sus regiones que eran el cuerpo, el fondo y la región antropilórica, el duodeno, con sus cuatro porciones, el yeyuno y el ilion, estos últimos tres, duodeno, yeyuno y intestino delgado, como los conocemos normalmente, y después el intestino grueso o el colon, que tenía sus porciones, secal, ascendente, transversa, descendente, sigmoidea, para llegar al recto, y por último al ano, por donde ese tubo terminaría. Este entonces es el tubo digestivo y asociado a él tenemos las glándulas anexas que son las glándulas salivales, mayores y menores, las mayores parótidas submaxilar y sublingual, tal cual las conocen y luego el hígado y el páncreas que tienen múltiples funciones en nuestra fisiología pero que nos interesan en sistema digestivo porque vuelcan sus secreciones a la altura de la segunda porción del duodeno. Esto es anatomía, ustedes lo conocen y es la visión macroscópica. Ahora, si queremos ver cómo son las células de este sistema digestivo, cómo es, microscópicamente, nos vamos a la histología del tubo digestivo. La histología del tubo digestivo tiene cuatro capas. Una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una que es serosa o adventicia. La mucosa siempre la describimos desde la luz, es decir, desde la parte hueca del tubo, hacia afuera, vamos recorriendo la pared. La mucosa tiene tres componentes, un epitelio, que el epitelio del sistema digestivo va a estar formando la barrera para que el contenido del tubo digestivo no se escape por la pared. Luego por debajo una lámina propia donde llegan los vasos sanguíneos y por último una muscular de la mucosa que es una fina capa de músculo liso que no tiene tanta función en contractilidad, más bien le da el tono a la mucosa y ayuda en los procesos glandulares. Por debajo sí hay una gran capa de tejido conectivo que es la capa submucosa que es rica en glándulas y en vasos sanguíneos. Además, la submucosa tiene un plexo, uno de los dos plexos nerviosos que tiene la histología del tubo digestivo. Este es el plexo, el plexo submucoso de Meissner. Pasamos a la tercera capa. Nos estamos yendo hacia afuera y la capa que sigue es la muscular. La muscular a su vez tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. La capa circular interna le da la forma justamente de tubo y la longitudinal externa se extiende como bandas a lo largo de la pared del tubo digestivo. Estas dos capas de músculo liso, en el medio, tienen el segundo plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach. Y por último, saliendo de la capa muscular, llegamos a lo que recubra el tubo digestivo, que mayoritariamente es serosa en los órganos peritoneales, pero puede ser adventicia en los órganos extraperitoneales, como por ejemplo parte del esófago. Eso entonces es histología. Y ahí cerramos lo que es la estructura del sistema digestivo, que es lo que ustedes tienen que conocer. ¿Para qué nos importa que conozcamos estos? para llegar ahora sí a las funciones del tubo digestivo. Función del tubo digestivo es algo que todos podemos pensar intuitivamente y decir ¿para qué comemos? Y bueno, sabemos todos que comemos para poder ingerir nutrientes, agua, electrolitos, para poder incorporarlos a nuestro medio interno desde los alimentos. Entonces esa es la función básica. Y esa función es para nosotros la absorción, que la definimos como pasaje desde la luz del tubo digestivo hacia el medio interno de estas sustancias. Pero para que esa función se lleve a cabo necesitamos de otras tres funciones. La segunda es la digestión, que la digestión se define como la degradación de las moléculas que comemos hacia unidades muy pequeñas que sean absorbibles justamente por el epitelio intestinal. Y ahora estas dos funciones están muy reguladas y muy ayudadas por otras dos funciones que son secreción y motilidad. La secreción es volcar al tubo digestivo distintos líquidos que nos van a ayudar a nosotros a llevar a cabo la digestión. Esto lo van a hacer sobre todo las glándulas anexas y algunas glándulas que tiene el mismo tubo digestivo y sobre todo vamos a ver la secreción del estómago, la secreción gástrica. Y por último, la motilidad es la que permite que el contenido alimentario vaya avanzando por todo el tubo digestivo y esa motilidad está a cargo de las capas musculares, circular interna y longitudinal externa, que charlábamos hace minuto de musculo liso. Entonces, ahora que conocemos las funciones, vamos a ir en videos sucesivos viendo cada una en detalle.